Good evening. Thank you so much to Plaza Y Valdés and Igualdad Animal for setting up these events in Madrid and Barcelona and for translating the book. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Plaza y también a Igualdad Animal por montar estos eventos tanto en Madrid como aquí en Barcelona. It's an honor to be associated with es un honor estar relacionado con estas dos eh, organizaciones, estas dos instituciones y también muchas gracias por estar aquí esta tarde para uh, hablar intercambiar impresiones sobre este tema. I think the best way to begin how I became involved in this issue is to talk about my personal experience. I was previously a reporter at the Chicago Tribune, a major newspaper, and I was writing about crime and murders and dead bodies being found around the city. Básicamente creo que eh, la mejor manera de empezar es contar un poco mi historia y contar cómo me involucré en todo esto. Yo antes era periodista en el Chicago Tribune, que es uno de los eh, periódicos principales, y básicamente mi trabajo consistía en informar eh, noticias pues, sobre asesinatos, sobre cuerpos que se habían encontrado en la calle, It was leaving me feeling very depressed and hopeless. It was not the type of journalism that I wanted to be doing and I wasn't feeling like I had any positive impact on the world around me. Y la verdad es que este trabajo hacía que me sintiera pues, como todo, lo viera todo muy negro, que estuviera deprimido. Creía que mi trabajo no era el que quería hacer y además no tenía un impacto positivo y eh, me vi así en esa situación. So I decided to go out con a grupo de activists en Chicago handing out leaflets about animal testing. This was the only time I had gone out with this group, and of course it was the first time in my life I had ever been arrested. Así que bueno, entonces decidí que me iba a unir a un grupo que básicamente repartía panfletos sobre experimentación animal y me uní a ellos y fue la primera vez que repartía panfletos y además, la primera vez que me arrestaban. That arrest was later thrown out of court because it's legal to pass out leaflets of course but the important part of this story is that I was visited by two FBI agents at my home. Básicamente luego salí de la cárcel evidentemente porque repartir panfletos es algo legal pero lo que quiero destacar de este hecho es que luego vinieron dos agentes del FBI a verme a mi casa. They told me that unless I helped them by investigating animal rights and environmental groups que en una lista de terroristas list. Y me dijeron que o les ayudaba un poco a investigar a grupos en favor de los derechos de los animales y el medio ambiente o que me iban a poner en una lista de terroristas nacionales de Estados Unidos. Initially I was ashamed about how afraid I was of this experience. But as that fear went away, I really became obsessed with finding out how animal rights and environmental activists Have become the FBI's number one domestic terrorism threat. Al principio sentí vergüenza por lo asustado que estaba, pero luego la verdad es que me obsesioné con la idea de intentar entender cómo podía ser que activistas por el medio ambiente y los derechos de los animales acabaran, eh, se les llamara que eran la amenaza terrorista número uno del país. Now there's no official listing of terrorism threats, but when the FBI lists Osama bin Laden on their website activist sends clear message to the public No es que haya una lista oficial de amenazas terroristas, pero a ver, cuando el FBI pone en su página web a Osama bin Laden cuando aún estaba vivo junto a un activista por los derechos de los animales y medio ambiente, pues está claro que está lanzando un mensaje mmm, que no da lugar a dudas Before we go on, I think we should talk about who is not being labeled the number one domestic terrorism threat And that includes people like Joe Stacks who flew a plane into a government building in my home state of Texas, killing himself and injuring many other people. Pero antes de entrar más en materia, vamos a ver qué es lo que no le llaman eh, amenaza terrorista nacional, qué cosas no las etiquetan así. Por ejemplo, tenemos el caso de Joseph Stacks que era eh, bueno, pues un manifestante de derechas contra los impuestos de Texas, mi estado natal, que estrelló un avión en el edificio de la Hacienda Pública Estadounidense. Hay un aumento del movimiento de la derecha de la milicia en los Estados Unidos. Estas milicias son associated con organizaciones organizations, y como aquí, en algunos casos, son muy orgullosos de llevar armas de y, bueno, también ha habido un auge de movimientos de milicias en Estados Unidos, muchas veces relacionados con eh, ideologías eh, cristianas y que, además, posan con mucho orgullo en la foto con rifles de asalto, como podéis ver en la diapositiva. Y, of extremistas anti-abortion, que tienen murdering nurses all in the name of depriving women of the right to choose how they take care of their own health. Y tampoco nos podemos olvidar de todos los, los movimientos contrarios al aborto que han asesinado a médicos, a enfermeras, que básicamente están eh, pues haciendo acciones de este, de este grado para proteger el derecho a la vida. If one example of domestic terrorism en United States history, that everyone knows. It's the bombing of the Oklahoma City building. According to a top Homeland Security official, the man responsible was, quote, not a terrorist, just very angry with the US government. Según uno de los responsables más altos del, de del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a esta persona que vemos aquí, eh, no es un terrorista, simplemente es alguien que está muy enfadado con el gobierno estadounidense. En oposición, excuse me, en direct contrast to tactics like that, are those of environmental groups like Earth First, who are physically blockading... Y el contraste directo de lo que hemos visto podría ser grupos como Earth First, que es el que sale en la imagen, que bloquean carreteras y bueno, pues para hacer acciones para proteger el medio ambiente. These movements have also included groups like the Sea Shepherds, who steer small boats between the whalers' harpoons and the whales. Again, they're put physically putting their lives at risk to do so. Otros grupos de este tipo, por ejemplo, es Sea Shepherd, que sueltan pequeños barcos inflables y los colocan entre los barcos para cazar ballenas y las ballenas. Y de nuevo vemos un caso en el que ellos mismos, sus propios cuerpos, son los que se interponen en estas acciones. En los Estados Unidos, hay una rápida increíble civil disobedience por grupos, especialmente grupos que están protestando la construcción de la Keystone XL oil pipeline. Vemos que en Estados Unidos ha habido un auge bastante importante de grupos que practican la desobediencia civil no violenta, por ejemplo como eh, los grupos que protestan por el oleoducto Keystone XL. This was a protest in Italy where hundreds of people were protesting a vivisection facility. And then they spontaneously decided to start climbing over the fences and to physically take some of the beagle puppies out of the laboratories. Esta foto que vemos aquí corresponde a una protesta que se hizo en Italia delante de una instalación en la que hacían vivisección, y la reacción fue, pues, la reacción de los asistentes, una reacción espontánea que decidieron eh, meterse y coger a los perritos que había ahí, beagles, que estaban destinados a la vivisección. Y luego, en un, un ámbito un poquito más eh, radical, en Estados Unidos vemos grupos como el Frente de Liberación de la Tierra que ha lanzado acciones como, por ejemplo, quemar edificios para detener ciertas eh, actitudes o acciones. However, en the entire history of these social movements not one person has ever been injured in the United States so while these tactics are clearly extreme they have nowhere las consecuencias de lo que has happened by esos right wing groups ahora bien en la historia de todos estos movimientos sociales jamás nunca se ha herido a nadie eh... according to a de west point the military academy There has been a 400% increase in violence by right-wing groups since the 1990s. Según un informe de la Academia Militar West Point, ha habido un incremento de un 400% en la violencia que han desarrollado grupos de derechas desde los años 90. The concerns I'm raising today are also being made by people within the government. Básicamente estas preocupaciones también las están destacando gente dentro de los gobiernos. This was a from Congress, the este es un informe eh, realizado por el Congreso eh, de Estados Unidos y políticos de Estados Unidos que cita a mi libro, mi obra, extensamente y que pedían que hubiera audiencias alta en Congreso para examinar el problema y también se examinara eh, a las acciones que estaba desarrollando el FBI. Yet, these tactics have continued. So I'm here today to attempt to answer the question how nonviolent political activists who are hoping to protect the earth and animals are labeled as terrorists, while right-wing groups who have a history of bloodshed are not. Entonces las tácticas estas continúan y un poco, por eso estoy aquí para preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación. ¿Cómo puede ser que gente que lucha por los derechos de los animales y el medio ambiente de manera pacífica se les tache de terroristas mientras que a otros grupos eh, extremistas y violentos no se les eh, tache de terroristas? began of throughout United States. History. Para poder explicar esto, eh, me fijé en eras anteriores, épocas anteriores de represión en la historia de Estados Unidos. No estoy aquí hoy para decir que todo lo que está pasando con los activistas de derechos de los animales y medio ambiente sea lo que pasaba en la época del de macartismo o el temor rojo, pero, eh, bueno, estoy un poco para hablar a ver de cómo está la situación. Hay muchas similaridad, similaridades en cómo ha pasado esto en la historia de Estados Unidos y en todo el mundo, así que quiero que lo veamos un poco para ver cómo podemos eh, seguir hacia adelante. The first and most important step in any of these eras is to use the power of language. El más importante y el primero es, eh, utilizar el poder del lenguaje. We need to understand that in the 1980s, the animal rights and environmental movements were growing very quickly and very strongly, and they had widespread public support, even from the media, for the more uh, militant tactics. Eh, a principios de los 80 los movimientos por los derechos de los animales y a favor del medio ambiente en los Estados Unidos crecieron de manera muy rápida y es importante decir que entonces contaban con el apoyo popular incluso en los casos en que se podría decir que eran un poco más, eh, más extremistas. At the same time, national organizations were publicly supporting people who broke the law in the name of protecting animals such as PETA, supporting the Animal Liberation Front, an illegal organization. También es importante decir que organizaciones nacionales en ese momento daban apoyo a personas y organizaciones que iban en contra de la ley. Incluso PETA, por ejemplo, mostró su apoyo público a grupos como el Frente de Liberación Animal. This unified growing movement represented a direct threat to corporate interests, so to fight back They had to think of a way to the debate. Y este movimiento más unificado suponía una gran amenaza para los intereses corporativos que tuvieron que ver una manera en cómo podían luchar contra esta amenaza que no dejaba de crecer. So in 1985, corporations created a new word called ecoterrorism and over they began shifting the language away from environmental heroes or criminals or saboteurs to using this new word. Eh, en 1985, las corporaciones empezaron a utilizar el término ecoterrorismo, ya a diferencia de lo que se había usado hasta entonces, que podía ser eh, héroes o criminales o saboteadores, y se empezó a usar ecoterrorismo Over the next 30 years, they used the media and manipulated journalists and the press in order to spread ese mensaje en los 30 años siguientes, eh, manipularon los medios de comunicación para ayudar a difundir precisamente ese mensaje. Esto es como funciona. Cuando se, bueno, pues se arresta a activistas, lo que hace el gobierno es enviar inmediatamente una nota de prensa en la que les llama terroristas. Y, por desgracia, muchas eh, de la prensa dominante y de los principales medios de comunicación también han adoptado este discurso sin ni siquiera planteárselo. Y en los titulares aparecen estos casos y les llaman pues, precisamente eso, terroristas. Y estas corporaciones también han ayudado a que haya eh, publicidad en la televisión en la prensa para ayudar a difundir este mensaje que quieren dar.: This was an advertisement from the 1980s, published by the fur Commission, which is the fur, industry, saying, "Meet the world's newest terrorist, animal rights activists." Este es un anuncio que lanzó eh, la industria peletera en Estados Unidos que, en el que se puede leer eh, conozca al último al terrorista mundial más reciente, que es precisamente un activista. 20 years later, the imagery is exactly the same. años más tarde, las imágenes siguen siendo las mismas. In this case, corporations are arguing that animal rights activists have held Wall Street hostage. By effectively protesting these companies. ...y en este anuncio vemos que, por ejemplo, eh, se quejan... ...de que las eh, organizaciones en favor de los derechos de los animales... ...han tomado Wall Street como rehén... Eh, ...pues para llevar a cabo sus acciones. Pero, como pueden ver, no han hecho muy bien los deberes... ...porque este activista eh, a favor de los derechos de los animales... Lleva una chaqueta de cuero. Cuando las películas populares han llegado, las corporaciones han enviado releases a los medios, describiendolas como, por ejemplo, soft core También ha habido casos en los que bueno, pues han salido películas nuevas y se han lanzado comunicados de prensa en los que se decía que estas películas eran ecoterrorismo suave para niños. Este fue un advertisement en que necesita un entire diagrama para explain la conexión entre the Humane Society of the United States, es una mayor organization y ecoterror. Este, este anuncio que vemos aquí es un diagrama que diseñaron para mostrar la relación que había entre eh, la Human Society, que es una de las organizaciones principales de Estados Unidos, y el ecoterrorismo. The short version of this is that a member of the Humane Society attended a Christmas party with people who through 1 2 3 4 5 6 connections away were related to people who went to prison as terrorists. Y básicamente para resumir lo que pasa es que una persona que integraba bueno que forma parte de la Human Society a través de este diagrama Después de los seis pasos que se pueden ver en la imagen, resulta que había ido a la misma fiesta de Navidad a la que había acudido una persona a la que se había condenado por eh, terrorismo. So, as well. Así que, claro, obviamente, pues a Human Society también es una organización terrorista, claro. Esta fue una publicación National Rifle Association. In which we begin to see the true threat de the animal rights movement esto es un anuncio financiado por la asociación nacional del rifle en el que se pueden ver las verdaderas amenazas de estos movimientos as you can see these activists have taught owls to carry dynamite They have taught lobsters to crawl on land y lo most dangerous de all es que women do not shave their legs <risa> como se puede ver eh, pues estos activistas han enseñado a que los búhos lleven dinamita que las langostas se puedan arrastrar por el suelo pero lo más peligroso de todo mujeres que no se depilan However, I add that the men do. pero los hombres sí se depilan as all of this uh, media campaigns are taking place these corporations are also urging the government to hold investigations publicly into ecoterrorism bueno, a medida que lanzan estas campañas, también las corporaciones están pidiendo al gobierno que eh, mantengan audiencias para hablar del ecoterrorismo. Una vez me invitaron a testificar en una de estas audiencias como periodista, que es lo que estaba haciendo entonces, y al principio me pareció pues, que era un gran honor agendas no research Pero pronto me di cuenta que era todo teatrillo político y que en realidad lo que querían las eh, corporaciones era presentar lo que estaban haciendo y que en realidad eh, querían hablar de terrorismo en el tema de, de los animales y que no les importaba lo que yo decía y tengo que decir que lo más importante de estas acciones es que legitimizan estas ideas en la mente de las personas the next step is to divide these social movements. el siguiente paso es dividir estos movimientos sociales I think it's helpful to think of social movements as existing both horizontally and vertically as well. Creo que es bastante práctico que pensemos en los movimientos sociales en estos dos ejes, ¿no? A nivel horizontal y también verticalmente. I would argue that the animal rights and environmental movements exist horizontally alongside other progressive movements such as against the war, against uh, discrimination of women and for uh, gay marriage as well. Creo que estos, eh, estas, estos movimientos a favor de los derechos de los animales y el medio ambiente existen en la línea horizontal junto con otros movimientos eh, afines, como podrían ser pues, movimientos por los derechos de la mujer, contra la guerra, etcétera. There are frequently difficulties between these movements that are natural, and sometimes activists make those difficulties even worse. Pero the corporations y politicians have been trying to emphasize that they have nothing in common. Hay dificultades entre estos grupos, tengo que decir que a veces motivadas por los propios activistas de los distintos grupos, pero las corporaciones aprovechan y usan esta situación para decir que estos grupos no tienen nada absolutamente en común. At the same time, politicians have han out letters a to top organizaciones y NGOs, telling them that unless they publicly condemn the illegal, more radical groups, that they will be labeled as terrorists as well. Además, también estas corporaciones han enviado cartas a grupos eh, a favor del medio ambiente importantes para decirles que si no condenan estas acciones, ellos en realidad también se les va a decir que son terroristas. As a result, you have political activists who have been isolated horizontally from other movements and they have been isolated within social movements from more mainstream groups and it allows this repression to continue much more forcefully and quickly. ¿Y qué pasa entonces? Pues que tenemos activistas sociales que están aislados, tanto en lo horizontal como con lo vertical, pues de grupos que están más a la vista, otros que están más clandestinos, y que eh, hace que estén más expuestos a la represión. We have all seen recently the use of surveillance by the National Security Agency, for example, in the Edward Snowden case, but I think most people are unaware of the extent to, that to which that is taking place right now. Eh, también está el tema de la vigilancia. Eh, habría casos concretos, pero creo que eh, mucha gente no es consciente de hasta qué punto eh, llega esa vigilancia y estas acciones. Este es el caso de Mark Kennedy o Mark Stone, un policía inglés que se infiltró eh, para hacer ver que era un activista pues, a favor del medio ambiente. Como pueden tiene tatuos, ponytail, gotate, earrings, sunglasses, y he made friends with these social movements, y even had sexual relationships with female activists that he was spying.: on. Bueno pues, como vemos en la foto, lleva tatuajes, la perilla, el pendiente, las gafas, no un poco la imagen, y se involucró, se mezcló con otros activistas e incluso tuvo pues, encuentros sexuales con una activista de, del grupo. También he visto que ha habido vigilancia en, en, en mis escritos, en las charlas que daba, en mi página web y básicamente pues estaban vigilando todo esto que hacía. Y en estos documentos de la Unidad Contra el Terrorismo decían que mi libro era persuasivo y que estaba muy bien escrito, así que, bueno, pienso que si ellos pueden decir eso, vosotros vais a pensar lo mismo y vais a leer las copias que tenemos aquí. Most political activists never find themselves in court. La mayoría de activistas políticos nunca eh, van a los tribunales. Pero cuando esto pasa, la verdad es que afrontan penas mucho más elevadas que otras personas. Por ejemplo, esta es Marie Mason, una environmental activist que destroyed genetic engineering research y was sentenced a 22 years en prison as terrorista. Esta es Marie Mason, una activista a favor del medio ambiente, que destruyó investigación de ingeniería genética y se la condenó a 22 años en la cárcel.: El individual here went out on the election night of President Barack Obama, and he and his friends attacked African-American people who they thought had voted for the first black president using sticks and pipes and other weapons. Aquí a the derecha tenemos Araraf Nicoletti. Es pues, un hombre que salió a la calle la noche en que Barack Obama ganó las elecciones y se dedicó a atacar con bastones, con barras metálicas a los afroamericanos que se encontraba y que él creía que podían haber votado por el primer presidente negro de la historia. This y estos individuos de la derecha eh, se les condenó solo a cuatro años y medio de cárcel y además no se les etiquetó de terroristas. This is Tim de a university student in Utah. Este es Tim de Christopher, un estudiante universitario de Utah. Y se enteró que había una subasta en la que se vendían eh, terrenos públicos a distintas corporaciones de manera ilegal.: Tim decidió to a la auction, y, as these lands were being levantó he mano cada vez hand each time and attempted to buy them. Y en la subasta, pues cada vez que se subastaba un terreno, él hacía pujas y levantaba la mano cada vez para intentar evitarlo. And of course, as a student, like many y obviamente como estudiante, como puede ser que haya mucha gente en esta sala, pues no tenía dinero y sabía que no iba a comprar ningún terreno. Pero los políticos dijeron que esto no era diferente de quemar edificios y que esto pues, era ecoterrorismo. Y por este acto de desobediencia civil le condenaron a dos años de cárcel. I have also found evidence of corporations such as TransCanada, the pipeline company, directly giving presentations like this one to police officers. Y también me he encontrado con casos de grandes corporaciones como TransCanada, que es eh, esta empresa, esta corporación de gasoductos, que van y dan presentaciones a la policía. En este caso, they were identifying some friends of mine. And instructing the police to prosecute them, and urging the police to prosecute them as terrorists as well. Y en esta foto vemos eh, algunos activistas que además eh, son amigos míos, y esta esta corporación instaba a la policía a que persiguiera estos activistas y los etiquetara de terror, de terroristas. When activists have been arrested, it has been absolutely essential to coerce them. To provide information about each other. Y una vez que se detiene a los activistas, es muy importante intentar coaccionarlos para obtener información de ellos. Y también es importante para el gobierno poder infiltrarse en estos grupos e investigarlos, pues para ver un poco qué actividades hacen y poder investigarlos. This is a young woman named Anna who was paid by the FBI to follow environmental groups around the country to give them money and food and hotel and to try to convince them to blow up a dam. Este caso que vemos aquí es el caso de una joven llamada Ana que bueno el FBI le pagaba para que fuera por todo el país y, con grupos de activistas y les pagara los viajes les pagara la comida los hoteles y durante ese tiempo ella tenía que intentar convencer a los demás de hacer volar una presa por los aires. Anna Pero los activistas no quisieron nunca volar la presa. ...y Ana estaba muy frustrada. Eh, lo que pasó al final es que eh, la policía, el FBI... ...arrestó a los activistas bajo cargos de conspiración. Uno de ellos es eh, Eric McDavid... ...que actualmente está en la cárcel cumpliendo una condena de 22 años... ...por estar asociado con estos activistas. His only crime was having political discussions about these issues with this young woman. Y básicamente su único crimen, su único eh, delito fue tener conversaciones políticas con esta mujer. After September 11th, there have been millions of dollars available to fight terrorism through the government. Después del 11-S, ha habido millones y millones de dólares para eh, luchar contra el terrorismo en el gobierno de Estados Unidos. Se ha habido también un auge de compañías que se dedican a investigar estas amenazas terroristas y que reciben eh, pues, miles, de, miles de dólares para hacerlo. Y it should be no surprise that when corporations are paid that much money to identify terrorism threats they identify many terrorism threats including nonviolent political activists y obviamente pues cuando una empresa recibe el encargo de detectar amenazas terroristas y se les paga mucho dinero para que lo hagan las identifican entre ellos pues, eh, activistas por el medio ambiente uno de los puntos más preocupantes en esta tendencia es que se están aprobando nuevas leyes que van en contra de las personas precisamente por sus creencias. One of these laws is called the Animal Enterprise Terrorism Act. This is a law that is so broad una de estas leyes es la que aparece en pantalla, The Animal Enterprise Terrorism Act, que se podría traducir como Ley de Terrorismo de Empresas Animales, y básicamente eh, lo que hace es eh, etiquetar, bueno, es una ley muy amplia, que se dirige a cualquier acto, lo etiqueta como terrorismo, si amenaza los intereses de una corporación. And in my research, I was able to uncover a secret coalition that pushed politicians to create this law, and it involved some of the most powerful corporations in the world, including Glaxo-Smith-Kline, Pfizer and the Meat and Dairy and Fur Industries.: Y pues durante esta investigación, lo que descubrí es que había una coalición secreta en la que había eh, empresas muy importantes como GlaxoSmithKline o Pfizer, o las que aparecen en pantalla. When I testified before Congress about this law, I warned that it could be used against a wide range of protesters. The politicians said I was completely exaggerating and that nothing like that would ever happen in the United States. Cuando testifiqué ante el Congreso contra esta ley, avisé que esta ley se podía utilizar pues contra los manifestantes y lo que me dijeron las autoridades es que estaba exagerando totalmente eso, que eso no iba a pasar en Estados Unidos. Undercover investigators who take photographs as terrorists. Pero luego eh, ha habido documentos del FBI que se han desclasificado y se ha visto que en esos documentos ya estaban planteándose eh, emprender acusaciones de terrorismo de investigadores eh, encubiertos, no violentos, por por ejemplo tomar fotografías y ser, para etiquetarles como terroristas. Now there are new laws being created in the states around the country that specifically target those people who expose animal abuse on factory farms and slaughterhouses. Y de hecho ahora por ejemplo están surgiendo nuevas leyes eh, en distintos estados del país. Que intentan pues, dirigirse contra aquellas personas que sacan a la luz abusos que se dan en granjas de cría intensiva o en mataderos, por ejemplo. En los AG-GAG. AG y GAG Y estas leyes son conocidas como las leyes AG-GAG, básicamente por eh, las siglas en inglés sería silenciar lo que pasa en este terreno de la agricultura, estas empresas. Now it has to the most Cuando empecé todo este trabajo hace 15 años, antes se centraba más en grupos más... Eh, un poco más de por decirlo de algún modo, pero ahora se centra más en organizaciones que están más a la vista. If think of this in another way, I would argue that the biggest threat facing these corporations right now is not that activists are breaking windows, it's that they are creating them and showing the public what is really happening every single day in these places. Y un poco en mi opinión, creo que la mayor amenaza se, a la que se enfrentan estas empresas eh, dedicadas a la agricultura es, no es que los activistas vayan y rompan las ventanas, es que las están creando y están mostrándole al mundo qué se cuece dentro cada día en esas instalaciones. Y la industria, la reacción de la industria es decir que, bueno, nosotros no necesitamos activistas que nos controlen, lo podemos hacer nosotros mismos. Politicians who have received money from these corporations have actually called these investigations as economic terrorism. This investigation in particular was so revealed such extreme cruelty that the government shut down a slaughterhouse permanently and the politicians told the government to reopen it. Y esta investigación eh, demostró prácticas tan tan brutales que se cerraron mataderos, pero eh, el gobierno y algunas corporaciones, de hecho, han pedido su reapertura.: If there hay one característica through every era de repression throughout world history, de a government que has gone way too far, it's the creation of special prisons for people because of what they believe. Pero si hay algo que nos demuestre que la represión ha ido demasiado lejos en cualquier era la, en cualquier época de la historia o país es crear eh, divisiones cárceles especiales para estos terroristas nacionales. Most people are aware of Guantanamo Bay in the United States, but there are also two secret prison units called Communications Management Units. Mucha gente ha ido a hablar de Guantánamo, ¿no? eh, con respecto a Estados Unidos. Lo que no, mucha gente no sabe es que hay dos eh, unidades secretas llamadas unidades de gestión de las comunicaciones, también en las cárceles. I was able to visit Daniel McGowan, an environmentalist in one of these prisons, not as a journalist, because no journalists are allowed, but only as a social visit, as a friend. Tuve ocasión de visitar a Daniel McCowan en nuestra en una de estas unidades no como periodista porque eso está totalmente prohibido no tienen acceso sino como una persona que quería ir y conocerle These prisons radically restrict communications with the outside world they don't allow people like Daniel to hug his wife To shake hands with me, to have any physical contact at all. In Estas for example, contact These were opened secretly and illegally, but now the government is saying that they are needed for prisoners who have inspirational significance. Estas cárceles abrieron de manera ilegal y de manera secreta, pero ahora el gobierno defiende que sigan abiertas por la significación inspiracional que tienen. Y por supuesto, para mí eso es manipulación de lenguaje, porque esta significación inspiracional no significa nada más que decir que son prisioneros políticos que están ahí en cárceles políticas y bueno he mentido porque eh, en realidad de estos diez pasos siempre hay uno último que es ir repitiendo todo el proceso en distintos movimientos sociales y en distintas organizaciones now these policies have become part of the uh, official business y estas eh, investigaciones se han convertido en algo normal eh, por parte del gobierno hasta el punto en que eh, pues a los eh, activistas a los ecologistas se los está llamando terroristas por las campañas de publicación de publicidad que hacen. Estas were presentaciones by the FBI training nuevos agentes de FBI sobre cómo ver estos movimientos sociales. Esto que vemos aquí es una presentación de agentes del FBI, para nuevos agentes del FBI, sobre cómo eh, detectar y luchar contra estos activistas. En recent years, años, especialmente con el crecimiento del movimiento Occupy Wall Street, movement, el gobierno ha expandido esa mentalidad para incluir, por ejemplo, grupos anarquistas. Y en los últimos años, con el auge de movimientos como Occupy Wall Street, el gobierno también ha centrado su atención en grupos eh, por ejemplo anarquistas. It's important to emphasize that in the United States, anarchist groups are doing things like feeding homeless people, organizing hurricane relief efforts uh, to help people in need and are operating overwhelmingly no violently to help the public. Y es importante destacar que en Estados Unidos los grupos anarquistas eh, se dedican a hacer acciones no violentas. Por ejemplo, dar alimentos a las personas sin techo, organizar labores de ayuda tras un huracán, siempre acciones no violentas. Ahora estas tacticas están spreading internacionalmente Y eso es lo well, que motivó a nosotros translate el libro en español y por qué estoy so much de mi effort trabajando con grupos en otros países para raise awareness. Y esta situación se está extendiendo a otros países y de ahí pues el interés, por ejemplo, a traducir el libro a español para concienciar más a la gente y explicar y que haya más gente que sepa lo que está pasando. Y por poner un ejemplo, la Europol en sus informes dice que los activistas eh, pues por el medio ambiente y los derechos de los animales están haciendo actos de terrorismo. I was recently in Australia, where new legislation or uh, new laws are being passed that are directly modeled after the ag gag laws in the United States. And according to corporations, they are saying publicly that they should have the same protections that businesses in the United States have. Hace poco estuve en Australia y lo que aprendí lo que allí es que se están creando nuevas leyes a imagen y semejanza de las leyes de Estados Unidos. Y eh, básicamente en las que se pedía que se protegeran ¿no? estas leyes para proteger contra estos eh, acciones de los activistas. In new Zealand, a nueva ley fue aprobada que en Nueva Zelanda también eh, se están pidiendo nuevas leyes, por ejemplo, para eh, cortar un poco la actividad de las protestas que están desarrollándose en el mar, como por ejemplo fue el caso de los eh, activistas de Greenpeace detenidos en Rusia. And of course in Spain members of Igualdad Animal were immediately labeled as eco terroristas when they were arrested and persecuted now they're being investigated not for any crime that they have been committed but because of their effective undercover investigations that have garnered national and international media attention. Y aquí en España por supuesto nos encontramos con el caso de Igualdad Animal a los que se les persiguió también e intentó eh, acusar y que actualmente están siendo investigados por todas las eh, investigaciones encubiertas que han desarrollado. On the day I arrived in Madrid, I also uh, learned that the Citizen Protection Act was being considered that day. A new law that is so broad that it includes many of the things I've talked about in this presentation. De los que he ya en esta Now, of course, I have just spent a long time providing horrible, depressing information to all of you, and the inevitable question is. What are we supposed to do about it? Bueno, llevo un buen rato aquí dando información un poco deprimente, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estoy aquí como periodista, pero eh, bueno, y es un poco difícil decir qué hacer pero estoy un poco para explicar, a ver, cuál ha sido mi experiencia sobre qué hacer. For example, when I about the first por ejemplo, cuando me enteré del primer caso en que se, se estaba persiguiendo, se estaba intentando acusar a una mujer por haber filmado escenas de un matadero desde la calle, pues mi, mi, mi posición fue escribir sobre ello para dar a conocer el caso. Y lo que pasó es que en 24 horas la reacción de la gente fue tan, tan apabullante que el gobierno decidió retirar los cargos contra esta mujer. Para mí, esto refleja que estas corporaciones no solo están miedo de ser expostas por Igualdad Animal y otros activistas, sino que el gobierno está miedo de ser expostas por cómo repressan estos movimientos sociales. Entonces, mi conclusión, visto esto, es que estas empresas eh, tienen miedo de que asociaciones como eh, Igualdad Animal expongan sus prácticas, pero que también el gobierno tiene miedo de que se revelen estas prácticas que llevan a cabo contra estos movimientos eh, de activistas. With the creation of these AGAG ag laws, it has brought together groups that have never worked together before. Estas leyes AGAC que comentábamos, lo que han hecho es que grupos que jamás habían cooperado anteriormente, ahora sí lo hagan. Amnesty International, Human Rights Watch, the ASPCA is the most mainstream animal group in the United States, environmentalists, workers' unions and uh, syndicates. All working together to fight back this legislation. Asociaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch o, por ejemplo, la ASPCA, que es una de las organizaciones de derechos de los animales más importantes de Estados Unidos, sindicatos y otras organizaciones que se unen por primera vez para trabajar juntos eh, contra estas leyes. Of course, coalitions like this are incredibly difficult, and there are many disagreements. But it is inspiring to me to see how all of these different groups have come together in the face of this repression, and I think that's something that we have to learn from. Y por supuesto, pues es un proceso difícil. Hay puntos en los que no están de acuerdo, pero creo que se trata de algo muy inspirador y que sirve también para que unan esfuerzos contra la represión que están viviendo. I include this image one because it always makes me smile to see uh, people that inspire me here with you today. Incluyo esta imagen, bueno, pues porque me hace sonreír un poco porque representa el espíritu de lo que hemos estado hablando, pero también porque creo que eh, todas muy bien qué es lo que se debe hacer. The purpose of all of these tactics is to make people el, el objetivo de todas estas tácticas es que gente como vosotros tengan miedo y que no se atrevan a decir en voz alta cuáles son sus derechos. El objetivo de mi trabajo es no hacerse más miedo de todo lo que está pasando, y no estudiar en un modo académico lo que está pasando. Por eso mi trabajo no es que quiera que estéis más asustados, ni que os acerquéis al tema desde una perspectiva más académica, sino que sepáis pues, cuáles son las políticas que está pasando y que sepáis cómo reaccionar ante ello. So no o España, o los Estados Unidos, hay muchas posibilidades para nosotros todos estarmos involucrados en hacer un cambio social. Change. Y no importa cuál sea vuestra ideología, si estáis en España, en Estados Unidos, en el Ártico, lo que importa es que nos unamos y sepamos qué hacer para llevar adelante este cambio eh, social. Cuando pienso sobre estos problemas, y todo mi trabajo focused enfocada en ellos, es difícil no ser cuando me fijo en estos temas y en lo, mi, lo que consiste en mi investigación es difícil pues, no dejarse invadir por la oscuridad y no sentirse abrumado por lo que está pasando en todo el mundo y siempre estoy buscando inspiración en otras épocas para ver cómo personas que también han sufrido represión se han enfrentado a estas tácticas One that I am constantly returning to is the White Rose, a student organization during Nazi Germany, and a young woman named Sophie Scholl. Y una imagen a la que siempre recurro es eh, el grupo de, de estudiantes, la rosa blanca que surgió eh, cuando el tercer Reich en Alemania, y la imagen, la persona de Sophie Scholl. These young people traveled the country and passed out leaflets illegally. Ultimately, they were caught. Esta organización, resumiendo, eran estudiantes que recorrían todo el país repartiendo panfletos hasta que les pillaron y les decapitaron. Pero durante todo el proceso, jamás se mostraron arrepentidos por lo que estaban haciendo. Looking back from today, I wonder, one, how can these people have so much courage, and two. Why, in such a horrible period of world history, would you still want to pass out leaflets, thinking that that could change anything? Y entonces, vista esta situación, yo tengo dos preguntas: ¿Cómo puede ser que en una época tan oscura esta gente quisiera continuar con su actividad y por qué quisieron continuar repartiendo panfletos en un momento en el que sabían, bueno, pues que cómo estaban las cosas y cómo podían acabar? And in my research, I found this passage from Sophie Scholl that helps explain, I think. Uh, their motivations and what we were talking about today. Y durante esta investigación pues, me encontré con un pasaje de Sophie Scholl que explicaba un poco sus motivaciones y el porqué actuaban como actuaron. The real damage is done by those millions who want to survive. The honest men who just want to be left in peace. Those who don't want their little lives disturbed by anything bigger than themselves. Those with no sides and no causes. Those who won't take measure of their own strength for fear of antagonizing their own weaknesses. Those who don't like to make waves or enemies. Those for whom freedom, honor, truth, and principles are only literature. Those who live small, mate small, die small. It's the reductionist approach to life. If you keep it small, you keep it under control. If you don't make any noise, the boogeyman will never find you. Pero es todo una ilusión, porque también mueren Estas personas que empiezan sus espíritus en pequeñas pequeñas para que sean seguros. ¿Seguros de qué? La vida siempre está en el piso de la muerte. Las calles largas llevan al mismo lugar que las vistas amplias, y una pequeña estrella se muestra de la misma manera que una torta de fuego. Yo he mi propio modo de quemar. El verdadero daño lo provocan los millones de personas que quieren sobrevivir, las personas honestas que solo quieren que les dejen en paz. Los que no toman partido ni se involucran en causas. Los que no son conscientes de su propia fuerza por miedo de que se ponga sus flaquezas. Los que no quieren hacer ruido ni crear enemigos. Aquellos para los que la libertad, el honor, la verdad y los principios son solo cosa de la literatura. Los que viven sin alzar la voz y mueren del mismo modo. Se trata de un enfoque reduccionista de la vida. Si no levantas la voz, todo estará bajo control. El hombre del saco no te encontrará. Pero al final, todo eso es una ilusión, porque también mueren, los que envuelven sus espíritus en pequeñas bolas diminutas para mantenerse a salvo. ¿A salvo? ¿De qué? La vida siempre está al borde de la muerte. Los callejones estrechos llevan al mismo lugar que las avenidas anchas, y la pequeña vela arde igual que una antorcha. Y yo elijo cómo quiero quemarme. Para mí, esto An unwavering faith in the power of education and the radicalizing potential of the truth. Para mí como periodista, esto refleja inquebrant la inquebrantable fe en el poder de la educación y también el potencial liberador de la verdad. Not many people in this room are probably very sympathetic to the issues I'm talking about today. But if there's one message I can leave you with es to not lose faith in the people who are not in this room and their potential for understanding and sympathizing the issues that we' were discussing. Sé que muchos de los que estáis aquí pues sois afines a las ideas que he expuesto, pero si os pido algo es que no perdáis la fe en las personas que no están aquí. Soy el primero en admitir en reconocer que no sé cómo seguir adelante en qué toca hacer a medida que estos problemas se extienden por todo el mundo. Pero creo que la base de todo esto es eh tener fe en el poder de la educación y en saber que esto es algo que va, que es más grande que nosotros mismos. Y así que espero que en este espíritu eh, encontremos esta información útil y que hagamos como Sophie Scholl encontremos y elijamos cómo queremos quemarnos. Thank you for being with me here today. Muchas gracias por estar aquí. Ahora tenemos un poco de tiempo para preguntas, así que si tenéis preguntas levantáis la mano, tenemos micrófonos, os los traerán y traduciremos las preguntas. Hola, eh, mi pregunta es, eh, de todos los países que has visitado, eh, ¿cuáles son los países que... Um, so they're moving forward uh, in in este, in este sentido. Uh, sense of the repression. In the sense of the repression. In the sense of the repression. In the of the In the the In It's an excellent question because it's a very difficult one. <laughs> es una muy buena es una muy um, for instance, in Austria there was a case that's very similar to what I've been talking about today in which the activists had widespread public support um, for what they were doing and were able to resist and are continuing to resist this persecution. Está, por ejemplo, un caso en Austria en lo que los activistas tenían mucho apo apoyo público y por eso eh, son capaces de resistir eh, en sus acciones. Than from the Pero creo que eso refleja más el trabajo positivo de los activistas que mm, la actitud del gobierno. Uh, Spain, the organizing I'm seeing from También en España por ejemplo el caso de Igualdad Animal veo cómo ha motivado y cómo ha traído la, la atención internacional y creo que eso es un ejemplo de cómo tenemos que, que hacer las cosas en este sentido uh, obviously, the solidarity from you know dozens of other countries was not enough to influence this situation but it shows that we are all connected and that we're all willing to defend each other. Okay, thank you. I just wanted to say as well that um, en mi opinión, tal vez hoy, personas como usted son venidas como estos ecoterroristas o lo que sea, pero creo que en algunos años, cuando, espero que en algunos años, serán remembered por heroes, porque para mí, eres un hero. Bueno, y también añadir que quizás hoy eh, la gente como, como usted, Will Potter, eh, se les llama ecoterroristas, pero que con suerte dentro de unos años se les llamará héroes, porque para mí usted es un héroe. It's, it's very kind of you. Thank you. Muy amable, muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte cómo respondió los movimientos verdes cuando en Estados Unidos empezó a haber leyes y movimientos represivos ya desde los medios, por los grupos como de Libre Impresa y su publicidad y a leyes ya llevadas a cabo desde el gobierno. Justo al principio, ¿cómo reaccionaron los grupos verdes? Creo que por un tiempo la respuesta fue dos partes. La primera fue esta postura macho, pretendiendo que nada of it mattered importaba, que no nos that que nada nos va a afectar. Creo que la reacción tenía dos partes. Por un lado era este por decirlo de algún modo postureo en plan machito, que decía que no importaba y que no, no había miedo, que no importaba. Y la segunda parte era un miedo extendido en el que los distintos grupos ecologistas, grupos verdes, se acusaban los unos a los otros they both reflect a complete misunderstanding of the nature of this repression. Y en mi opinión ambas posturas reflejan una falta total de comprensión de pues de la situación que se vive. At uh, the we need to be able to acknowledge our own fear and that that does not make us weak it means we are paying attention and we also need to have the courage y creo que en realidad todos tenemos que reconocer nuestros miedos, que eso no nos hace más débiles y que también debemos mostrar eh, valor para mostrar solidaridad con los otros grupos que hay alrededor nuestro. ¿Crees que ah, para los movimientos, especialmente como el nuestro, es importante la simpatía del, del público, de la sociedad? Eh, si crees que es importante, eh, ¿qué consejos darías para ganar esa simpatía y qué consejos para no perder o ganar antipatía de la sociedad.: It's a very good question, and I would say that I think the most important lessons I've learned are to not let our focus beyond other people within the movements, to constantly look up. At people outside of the movement. Es una pregunta muy muy buena y creo que lo importante es que nuestra atención no se centre solo en gente dentro del movimiento, sino que suba un poco el nivel y se centre en gente de fuera del movimiento. That means having the humility to recognize that where we are now is where many people are. Uh, <laughs> Let me back up. <laughs> to have the humility to recognize that we were once where all of those people are, of not understanding or not supporting these issues. I think we have to be so humble to recognize that where that people are now, we were before. On a very practical level, I think it means understanding the importance of how we talk about these issues, how we present ourselves, uh, how we conduct ourselves in terms of gaining support through non-violence and our activism, and most importantly, showing uh, the public that we want to be on their side and that we're not trying to antagonize them. I think, at a more practical level, it basically gives us to understand who we are, how we present presented, how we do it to get support, and always through this non-violence. to show the public that y enseñarle, a, bueno, pues mostrarle al público que estamos a su lado. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Viendo todo esto que nos has explicado, eh, pues deduzco que puede ser interesante en los países en los que todavía no hay una represión demasiado grande, como por ejemplo en Estados Unidos, eh, que los diferentes grupos por derechos animales, medio ambiente, etcétera empiecen a... a a trabajar para, para cuando llegue esta represión, ¿no? a estar preparados para el momento en el que empiecen a, a tener problemas. Uh, yes, absolutely. I think that's been one of the biggest lessons to learn from what has happened in the United States is that it shouldn't have taken us so long to bring all these groups together to fight these ag -gag laws, for example. A las que nos antes, por ejemplo. Uh, I think we need to recognize that there will always be corporate and government repression. But I say this to remind us that we have to Realize that the reason it's happening it's because these activists have been incredibly effective. So if you, as an activist, actually want to become more effective, I think logically, that part of our strategy has to be anticipating those responses from your opposition. Así que creo que para ser más eh, activistas más eficaces lo que hay que hacer es anticipar las respuestas de las acciones. And my hopes with my work is that we can have a more sophisticated analysis of how that is happening so that we can more uh, appropriately respond. Y lo que yo quiero con mi trabajo, con mi análisis, es que podamos eh, tener una respuesta más sofisticada y un análisis más sofisticado de lo que está pasando. Ah, bueno, ha resaltado no perder la confianza en los otros y, y simpatizar con el resto de la sociedad, pero hay una parte de la sociedad que forma parte de los órganos represivos que el Estado utiliza contra nosotros. Estoy hablando de la policía, ya sea FBI o los monstruos de escuadra normales. Um, entonces quiero saber cuál crees que tendría que ser nuestra relación con la policía respecto a esto. To be clear, The public I'm not including, uh, the FBI solo para ser claro cuando digo que hay que reconocer esta simpatía que no hay que tener aversión a los otros me refiero a la gente en general pero no al fbi Focusing on this antagonistic relationship with police and the FBI and allowing them to lose focus of the issues that they're working on. Sin embargo, sí que creo que los activistas dedican demasiado tiempo y atención a esta relación antagonista con la policía y el FBI, y eso pues les quita tiempo para poder centrarse en sus acciones. So if we understand structurally the nature of repression and the police and the FBI. Then I think we can view them as merely obstacles as we're moving along path así que creo que si nos fijamos en la represión a nivel más estructural veremos o debemos entender que el fbi y la policía en realidad son solo obstáculos pasos que tenemos que superar para llegar a donde queremos centrarnos gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hola. Quería justo compartir una reflexión. Creo que hay un problema semántico en el uso de la palabra ecoterrorista. O sea, no sé. Hay organizaciones que destruyen el medio ambiente, que generan muerte pero no, ¿hola? ¿Sí? hablar un poquito más? ¿Hola? ¿Sí? sí. Eh, pues no, quería compartir justo una reflexión. Que creo que es un problema en el uso de la palabra ecoterrorista. Un problema semántico. O sea que el, hay grupos, organizaciones que difunden muertes o destruyen el ambiente. O... No sé, que quitan esperanzas y sueños a nuevas generaciones, pero no son los activistas, son otras cosas. Y creo que tenemos que usar esta palabra de forma distinta. No estoy muy seguro al 100% de haber entendido el tema, la pregunta de esto del aspecto semántico. Uh, in terms of the general uh, concept that this is a... Uh, semantically, this is a flawed concept, I obviously completely agree. I think my one addition uh, to what you're saying is reminding ourselves that the idea of terrorism is uh, intrinsically or uh, uh, in and of itself is a flawed concept, uh, uh, mistaken? Uh, that, that language will always be used against people who are identified as the other, whether it is eco-terrorists or Muslims in the United States, uh, Workers' rights groups, or many other organizations. Y entonces ese concepto siempre se utilizará contra el otro, ya sean pues grupos eh, que se tildan de ecoterroristas o musulmanes en Estados Unidos o grupos por derechos civiles, etc. Thank you all again so much for having me here. I hope that. Uh, cuando estamos en espacios tan bonitos como este, en eventos organizados de esta manera, podemos tomar la oportunidad de conocer a that de to to might que no here aquí y encontrar oportunidades para get engaged con grupos como Igualdad Animal y muchas de las otras organizaciones que sure estoy seguro que todos representan. Muchas gracias por haber venido aquí y me gustaría decir que, ya que estamos en un sitio tan bonito como este, aprovechemos la oportunidad para hablar quizás con gente que no conocemos y también conocer eh, pues, a gente o la organización Igualdad Animal y ver un poco qué es lo que hacen unos y otros. So so much Muchas gracias. Por estar aquí.